turismo, nuestra principal industria y el mercado inmobiliario, uno de sus ejes más importantes. Todo lo que tenés que saber, en impacto inmobiliario, propiedades, arquitectura, servicios y las propuestas más interesantes para invertir en nuestra ciudad. Buenas tardes, comenzamos nuevamente. Estamos haciendo un, un... Un, un, un intento de comunicación con Martín Biotti, pero estamos aquí, estamos aquí nuevamente en Impacto Inmobiliario. Mi nombre es Gisela Costa y hoy habíamos dedicado este espacio para hablar de, de, de un tema que, está, eh, si bien nosotras ya habíamos planteado hace un par de semanas hablar de este tema, justo esta semana parece ser una semana especial no, respecto a lo que es derechos de sobre la posesión, derechos posesorios. Y nuestro derecho a la propiedad privada, ¿no? Que qué, qué importante, qué tema tan, tan álgido en este tiempo. Martín Biotti, abogado, nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Martín? Hola, sí. ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahora te todo? escucho sí, bien, perdón, perdón. ¿vos me escuchás? Sí, sí, sí, por ahora se escuchó <risa> Bueno, pero yo ya hablé un montón, hice una introducción mientras vos tratabas de conectarte el teléfono, así que bueno, vamos a entrar de lleno al tema, ¿no? Desde la modificación del Código Civil, todo lo que, sea, eh, todo lo que se sumó, se habló respecto al, al derecho posesorio. Que si me habías preguntado, eh, creo que cuando se cortó, el, el tema de la posesión, sí. me habías preguntado. Sí, correcto. Bueno, ¿qué quieres definirlo más o menos? Quiero que empecemos definiendo y, y un poco para que la gente entienda, porque muchas veces eh, hablamos desde la indignación. Dice, ¿cómo puede ser que el propietario no lo puede sacar o, o encima le hacen juicio al, el, a él que es el que el dueño de la casa y, y hay un montón de grises que por ahí desde los que las personas que no no, no manejan un, el lenguaje eh, legal, ¿no? ¿no? Cuesta entender. Bueno, a ver, hay cuestiones básicas, ¿no? O sea, la, la posesión para definirla de alguna manera está en el artículo 1909 del Código. Bueno, de alguna manera, es cuando una persona, bueno ya sea por medio de misma o por medio de otra, exerce sobre un hecho, eh, sobre la cosa, ¿no? Eh, ya sea compartándose como el titular, eh, bueno, tenga el derecho real o no, ¿no? Eso es para resumirlo sintéticamente y como bueno, está escuchando del otro lado, entienda, ¿no? Muchas veces se comportan como el dueño y no lo son, ¿no? Pero bueno, para definirlo así, bueno, es pues cuando esa persona, o sea por, por sí o por medio de otra, ejerce ese poder de hecho sobre una cosa. Esto para pues, para definirlo, sí. Pues Re... bueno, lo que vos estás contando es, a ver, las, las situaciones, esto deriva en un montón de situaciones. El derecho de propiedad, bueno, de alguna manera hay que hacerlo activamente. Eh, como bien vos decías recién cuando iniciaste la nota, hemos tenido en los últimos días eh, en Pinamar varios hechos. Eh, últimamente ahora esta casa que, que hemos se tornó de público conocimiento, que se fue usurpada en Cariló. Eh, después hemos tenido otro tipo de situaciones, como gente que se, se mete en lotes, donde, bueno, hay, hay, es, es variado el espectro. Ahora, muchas veces sucede que el propio titular eh, no lo ejerce, el derecho como debería hacerlo, eh, demostrando eh, esta, esto que recién decíamos, eh, ejerciendo ese poder sobre esa cosa. Bueno, y ahí es donde empiezan la, las cuestiones que, bueno, eh, que pueden derivarse. O en una usurpación, como por ejemplo la de esta casa de Cariló, o una persona que o pacíficamente se mete en un terreno y, bueno, y empieza a tratar de de ejercer, de alguna manera, esos derechos posesorios eh, que, inclusive, con el tiempo pueden derivarse en, en, la, en, la, en que sea propietaria de ese inmueble. Acá, o sea, hay una, una diferencia fundamental entre lo que es la ocupación y la usurpación de un inmueble. O sea, para que la gente lo tenga en La ocupación, de alguna manera, es un derecho civil que tiene el ciudadano. Es una, un modo de adquirir la propiedad de las cosas. La eh, ocupación. En cambio la ocupación, correcto. Eso hay que distinguirlo, hay que hacer claro de, de, de la usurpación que es un delito y está testificado ¿no? en, en la ley penal. O sea, no basta, eh, para que la gente lo tenga claro, eh, constatar que está ocupando. ¿no? O sea, va acompañado de eh, una serie de cuestiones que puede ser bueno, la violencia, la amenaza, el engaño, el abuso de confianza, entre otras. ¿no? Pero esto, para dejarlo claro, la ocupación es es un derecho y con el tiempo como te decía recién puede de una manera hacer que una persona pueda a futuro realizar lo que es la usurpación que bueno que palabra que habrán escuchado muchos y termina dándole bueno una legalidad a esa situación después tenemos la usurpación que es un delito esto para dejarlo claro Re respecto a, a la ocupación no porque vos decís es un derecho no cuando cuando una persona, o sea, yo soy propietaria de un lote en otra provincia, por ahí no voy por 20 años, no me ocupo, no pago los impuestos, y puede venir cualquier persona, tomar esa propiedad, eh, hacer su casa y eh, se, se califica como, como su derecho, digamos, lo puede hacer. Sí, esto no es tan fácil eh, en la práctica, vos bien recién lo definías, eh, hay que hacer una serie de, de actos. ¿No? Posesorios que se van a tener que después, luego de un tiempo legal, prudencial, poder, bueno, vas a ver a un abogado, un abogado te va a ayudar y vas a iniciar eh, una usucapión. Eso es. De una manera lo sí, ahí es para de, constituir de, tu, equipo, tu derecho, para después poder claro. hacer, eh, digamos, después de un tiempo decir que es tuyo, pero en, en el mientras tanto, que eso es lo que a veces la gente eh, eh, les causa no, como una reacción, como puede venir cualquiera y tomar cualquier cosa que esté, en nuestra ciudad, por ejemplo, como todo la, lo que es la costa, eh, la mayoría de los propietarios no, no es eh, o sea son no, han sido no. inversiones no las utilizan no es su casa principal no es su casa eh, de, de, de, del documento por decirlo así entonces eh, es como que bueno eh, con, con esta con estas definiciones y este, este entendimiento digamos de, de lo que qué es lo que está pasando como cualquiera puede venir y tomar algo que no es suyo que no pagó digamos no, en realidad eso, eso no, no es así eso, eso es lo que quiero eh, que eh, hacer la definición, ¿no? De poder eh, diferenciar, porque es lo que se lo que se entiende y es lo que se reproduce sí, no. Bueno, esto muchas veces esto sucede cuando el dueño, el legítimo titular de, de, de un derecho de propiedad por ahí no Vamos a suponer tu caso, vos tenés una casa en la costa, vos no vivís en la costa Y eh, bueno, eh, venís en el verano nada más. Te puede pasar, lo que teníamos recién, que, te llegue, que llegues a tu casa, vienes a tener tus hermosas vacaciones y la encontrás, como decíamos, usurpada. Eh, esa es una situación, ¿no? Que te definí más o menos las características sí. por las cuales puede, puede darse, ¿no? Bueno, violencia, bueno, como pasó en el, en el caso de Caribe. Que entran Otra por la cosa, fuerza, o sea, violan cerraduras. Sí. Eh, eso es un delito. Eso eso es un delito, es un está tipificado es un... De acción pública y en esos casos le, el damnificado que se encuentra ante esa situación tiene hay formas de, de llevarlo adelante lo primero normalmente se hace en la denuncia en la policía que es el medio más a mano que tiene eh, el damnificado cuando toma con, conocimiento de una de estas situaciones ahora eh, normalmente la, la, la policía eh, te toma la denuncia pero bueno y si no, y si no lo, lo que tiene que hacer después de hacerlo es avisar al juez muchas veces cuando no te da mucha, no te presta para decir la bolilla de alguna manera la policía, lo que lo que se aconseja es con un abogado, eh, bueno, acercarse de, de, los tiempos acá son la, a premio, ¿no? Es recomendable hacerlo lo antes posible, bueno, acudís al juez de la fiscalía o el juez de turno con un abogado y bueno, y empezás a, a iniciar todo, de, todo este proceso. Eso es una cosa, Gis. Eh, la otra es que muchas veces, que también es otra modalidad, la gente compra a través de un boleto, ¿no? Sí. Eh, esto es, es otra realidad. Sí, sí, sí, que es muy importante reciente. comentarla. Sí. Y, y, y, y, y bueno, porque aparece un fulano que le ofrece un precio muy accesible, muy revisable, y que la persona dice: bueno, eh, me, la verdad que me, me sirve, son unos pocos pesos. Hay muchos casos en Pinamar de estos, pero muchísimos, eh, en los cuales la persona compra, para llamarlo de alguna manera de buena fe, ...pensando que, que lo que hace está amparado por la ley... ...y le compra a un, a un cualquiera que dice... ...yo te vendo eh, el tercero mi boleto... ...ya por ejemplo esa persona ya le, com, le compró... ...bajo la misma modalidad a otra persona... ...y este compra, pero lo hace de buena fe... ¿no? claro no es que, que... ...a ver, esto es... ...creo que el mensaje en estos casos... ...que hay que dejar es... Eh, ...antes de aceptar... ...de dejar un peso de seña eh, ...en este tipo de situaciones... Vuelvo a insistir, tenés podés ir a una escribanía, podés consultar a un abogado eh, y verificar que quien te está vendiendo realmente es el titular, ¿no? lo que, que teníamos recién, es, es realmente el dueño de eso que te quieren vender. A veces es preferible pagar eh, mil, dos mil pesos o, o, o el trámite que, que gestiones ante el profesional para que... Que defina realmente si esa persona a la, a la cual estás comprando es el dueño y no ensartarse, para decirlo de alguna manera, y perder los pocos ahorros que puedas tener. En Pinamar, a pesar de que esto se dice, se explica y se reitera, eh, en el estudio tenemos todo el tiempo casos de este tipo que vienen a preguntarnos eh, o que vienen ya con el problema de que compraron y aparece otro o aparece el verdadero dueño y nos intima a, a, a que dejen ese terreno es claro. donde empieza una serie de, de, de, de, pro, de problemas no no, pero yo compré de buena fe el, el, que, el, que lo, el que lo quiere sacar que es el verdadero titular también va a haber un abogado e inicia una acción de desalojo eh, son muchas aristas que tiene este tema pero bueno, tratando de explicarle en, en breves minutos a la... A sí, la sí, sí, desde claro. ya por ejemplo, a nosotros en caso eh, vos ya diste, digamos al, algunas cuestiones, es decir, bueno que tiene que ser lo, lo antes posible, o sea, acudir a la ley, porque es importante de, de decir que está, está en la ley dice que si, o, o sea que la única forma de que la, el propietario real gane en caso de, de, de juicio, en caso de que gane el juicio es si actuó mediante la ley, o sea, si el propietario actúa en algún momento por, por la fuerza, digamos, eso le juega en, en contra, ¿no? ¿Es así? Sí, por supuesto, sí, sí por eso. A ver. Eh, Porque muchas veces la persona, por la indignación, o sea, suceden, eh, o sea, ac acontecen, sí. digamos, eh, hechos de violencia entre las partes y muchas veces perjudica incluso al verdadero dueño. Claro, sea sí, o que no es recomendable es justamente que el dueño ejerza, más allá de que ha sufrido una violencia sobre sus propios bienes, por un tercero, de ninguna manera es recomendable que eh, aplique la misma situación. Acá no es el ojo por ojo, no, no todo lo contrario. Es, es peor, inclusive, para, por eso... para el verdadero dueño eh, tomar la, la misma actitud que ha tomado el que le usurpó. ¿no? O sea, por eso es, eh, es eh, recomendable... Eh, iniciar, eh, acercarse bueno, digo, buscar un abogado, si no lo sé o sea, primero que puedes hacer la denuncia a la policía como te dije, eh, en el caso de que no, no te presten la atención debida digo esto, porque sucede, es habitual que por la policía no, te, te quieren como sacar de encima, no, andá a buscarte un abogado y anda a la fiscalía bueno eh, háganlo de inmediato o sea, es, es, eh, en estos temas, el tiempo es muy importante eh, y fundamentalmente porque, a ver eh el, el Código Procesal fija plazos para estas cuestiones, eh, pero bueno, eh, la policía una vez que recibe la denuncia, bueno, es lo que te decía, tiene la posibilidad de avisar al juez, pero bueno, eh, también la víctima se puede constituir como querellante, ¿no? eh, ante la justicia, con su abogado, y bueno, y, y empezar a transitar eh, un camino, que también debo decirlo, eh, no es un camino que en tiempo se resuelva rápido, eso también a veces depende... De, el accionar de, bueno, de, de cada fiscalía bueno, o del juzgado en el que le toque caer, ¿no? pero es importante no dejarse estar, ¿sí? porque es el tiempo el tiempo que se le da al, al que te está usurpando para que empiece a iniciar situaciones que con el tiempo le van, van a generar realmente un dolor de cabeza al, al verdadero dueño. ¿no? Tal cual, eso digamos sería el mensaje, porque bueno en, en, en estos casos todo lo que tiene que ver con el derecho real es es eh, importante eh, llegar primero. Por supuesto, y otro tema que, que también está pasando en la actualidad es que encima ahora, ante esta situación de pandemia que, que estamos viviendo, eh, cuando se dictó el, el decreto nacional de aislamiento, eh, bueno, también hay, eh, lamentablemente, el decreto ese de alguna manera eh, su, dispuso la suspensión de desalojos eso también es una situación atípica que en este momento está, eh, de alguna manera, afectando a todas aquellas personas que tienen ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, hasta, hasta ahora, esto se prorrogó hasta enero del 2021, o sea, esta situación, con lo cual que, además de, de la problemática, la dificultad que puedes tener de que te usurpen, encima tenés un todo y, y cambiar un proceso eh, judicial para obtener lo que te devuelvan lo que es tuyo, encima tenés estos pericuestos, que estas cuestiones que son, de alguna manera, accesorias, que hacen que eh, tampoco pueda, eh, ni siquiera accediendo a la justicia, de claro. forma rápida poder que te devuelvan lo que es tuyo, ¿no? Sí, Pero todo hoy... Cuando meten menores, eh, ahí cuando se meten menores, ahí hay un tema, es, es, es, se empieza a complicar. Pero bueno, es parte de lo que sucede. Sí. Es parte de lo que, lo que sucede, pero lo, lo que es, eh, digamos, lo que un poco hay que queríamos con esta nota, es decir, que más allá que es un proceso lento, la única forma, digamos, de ganarlo es siguiendo los pasos que tienen que ver con la justicia. Sí, sobre todo activamente actuando. Actuando. Si tengas una idea, eh, un proceso no demora menos de ocho meses, un proceso de este tipo. Eh, claro. Puede llegar hasta, hasta cuatro años. Esto depende, de, va a depender de bueno de la situación judicial concreta del caso. Claro. Pero bueno. Eh, y de cómo el, el propietario también pueda acreditar su, su, su titularidad cuál? sobre el bien. Por supuesto, sí, sí, sí, sí Eso, es, eso, es, eso es, es más que importante. Eh, por eso se recomienda, se recomienda siempre que en el momento en que se empieza a, a realizar, a transitar la, eh, los pasillos de tribunales, es importante acompañar un montón de información que, que, que acredite eh, esa titularidad, ¿no? Que va a ser parte de lo que va a permitir estandarte. Bueno, creo que, que fue bastante bastante claro lo que lo que hay que, bueno, digamos, eh, resaltamos que vayan, que vayan que consulten a un abogado, que hagan la denuncia, que no se queden con, con, con la digamos sin actuar. Y, y, en nuestro, desde nuestro municipio tenemos la suerte, bueno, que el, el intendente ha manifestado que bueno, que, que, que en este municipio al menos no, no, no, no se da lugar a las usurpaciones. Y, y eso, bueno, dentro de todo es un aliciente porque siempre que la, que la fuerza, que digamos que la, que la política está acompañan estas acciones, es como que bueno, se, se, se pueden resolver con un poco, por lo menos con una mirada diferente. Eh, lo importante es que, sí. perdón que interrumpa, no, acá para tenemos, nada. tenemos una ventaja que, bueno, desde el 2015, si mal no recuerdo, tenemos una fiscalía específica de uso de pacientes, eh, que no es, no es un dato menor, no todos los distritos lo tienen, eh, con lo cual, eh, más allá de las idas y vueltas del, del fiscal que hoy está al mando de esa fiscalía y de los que no puedo no buscarnos como profesionales como ha identificado las actuaciones del mismo, claro. la realidad es que hay una fiscalía, eh, que otros lamentablemente no funciona como quisiéramos, pero bueno, existe. Eh, claro, pero bueno, digamos, pero eso va, va en la persona, no en la, digamos, no en la oficina. Por supuesto. Tal cual, tal cual. O sea, esperemos que a futuro cambie esta situación, no sé si el intendente, lo como bien lo ha dejado claro en medios, eh, van a hacer lo que sea necesario para que, bueno, evidentemente este fiscal no está respondiendo. A, a los intereses de la comunidad, ¿no? Totalmente, eh, a, la este, bueno, no a la altura de las circunstancias. Exactamente, eh, no está a la altura de las circunstancias. Martín, te agradezco tu tiempo, vamos a seguir sacándonos todas las dudas que tengan que ver con lo legal, porque bueno, es, es importante a veces eh, poder definir ¿no? algunas cuestiones que, te, que, que son realmente eh, trascendentales, como y, y sobre los propietarios, sobre todo los que somos propietarios, decir, bueno... Eh, que se lee, se lee mucho en las redes y creo que vos también has hecho un comentario, ¿no? Quien, quienes trabajan, acceden, cueste, con lo que cuesta en este país poder acceder a una propiedad, ¿no? Que encima eh, estar velando todo el tiempo porque porque no sea usurpada. Es, es realmente... Eh, muy, muy estresante, es decir, no sentirse res, respaldado, resguardado a nivel, eh, ¿no?, con, con algo, con tu de propio derecho, ese, ese, ese Ay, no creo sí. que no hay una libertad más grande que poder haber alcanzado, ¿no?, Ten, tener una propiedad, sentirse libre y que, o sea, que, que tener miedo de que eso sea cercenado es, es terrible, creo que es una vulneración total. Así es, es lo peor que te puede pasar, sobre todo cuando te generaste algo propio, ¿no? Con, con esfuerzo, trabajando, eh, y después viene un tercero y, bueno, un papá hecho por su casa, es, hace uso de, de un derecho malo, o sea, ilegal, y bueno, eso genera después este dolores de cabeza. Totalmente. Pero, todos, después, todo esto es eh? eh, hay, que, hay que estar muy atentos, por eso hay que hacer realmente los derechos posesorios y defenderlos a como el lugar. Pero bueno, eh, es como nosotros, bueno, a disposición como siempre para el que lo necesite ya o sea para consulta bueno justamente para tomar casos bueno, eh, ya saben dónde ubicarnos Perfecto, sí Martín nosotros, bueno, ahora esta nota se va a compartir en la radio desde el estudio, les súper agradecemos a los 13 que, que bueno que están abri abrieron este año ¿no? así en sociedad con, con Lourdes Sí, este año hicimos eh, exactamente con Lourdes con Cristian, nos hemos asociado los tres eh, bueno, estamos eh, con trabajo, por suerte. Me alegro un montón y que sigan así. Estamos en, en contacto y muchísimas gracias por este ratito, Martín. Un beso. Hasta un beso tal, la y próxima. Y la gracias. Bueno, eh, queríamos eh, aprovechar... Eh, Justo se dio que, que esta semana <risa> hubo más casos, pero bueno, es un tema que preocupa y mucho, como lo dijimos antes, sáquense las dudas. no Y, y muy importante lo que destacó Martín, y, y voy a hacer una, un comentario, que el Centro de Profesionales de Martilleros, muchos martilleros, ofrecen eh, revisar los papeles de la gente que tiene dudas antes de adquirir una propiedad. Fíjense, corroboren realmente que... que la forma de adquisición que sea mediante un escribano reconocido, recomendable, eh, no que, que, que, el, que el escribano es una, una figura pública. Y es muy importante, gente, no, no deje sus, los ahorros que tanto cuesta conseguir en manos de, de gente sin escrúpulos. Seguimos la semana que viene con mucho más impacto inmobiliario. Les agradezco, como siempre, estar compartiendo este ratito conmigo. Hasta el miércoles que viene.